El Morocha, Jajaja, <risa> Oficial por manía el psiquiatra My potro, JP Pro 100 que siento que de manía es el momento A mí tu en la selva cemento Por eso mi flow violento, caleño mi acento uno mi nacimiento A los 10 ya consumiendo y a los 13 delinquiendo Seguimos creciendo ya es otra droga que estoy vendiendo Mantengo escribiendo y poco a poco se va esparciendo Medicando dientes que carecen de conocimiento Apoyan pésimos talentos y los buenos como excremento Pero por eso cuando canto suelto veneno muy para la cima sin freno Otra película de estreno Fronteamos porque podemos Perdón si se siente menos Pero envidioso vemos Chichos porque crecemos Hasta luego Al sorry si con esta sesión pego Pero es mucho juego Como para no entrar en el juego El feo de la linda es como tengo Que empiece rezos rezo y ruego Soy el bastón de los, los ciegos El orgullo de pocos Y la frustración de muchos Un ser humano loco Las acciones las escucho Con eso lucho un día menos uno en tu cartucho Luego no fallar las municiones miren cómo crece mi página tan rápido en meses que hay ya no le reces. Porque Jesucristo se estremece cuando se da cuenta que quieren guerra. Niños que crecen cretinos, creen que el mundo es de mentira. Me llena de ira, luchar con pendejos que lo no inspiran. Obvio, quisiera prana de prendas, hay y un guía, guía, pero recuerdo que la nevera sigue vacía. Ahora con más capítulos luchando en tarima sé que se aproxima el fin del mundo. Lo veo en cabinas, escucha. Rimas tristes, llorando parece niña, Pero no una niña, mi mujer tiene mejores rimas Más son básicos, están en estado crítico Como mi huevos plácidos y la envidia de hijo. le falta látigo, cantar verdad no mito No verlo como algo táctico pa' conseguir sueñitos El orgullo de pocos ja, ja, Y la frustración de muchos Un ser humano loco, las acciones las escucho Con eso lucho un día al menos salimos la presión y que la aguante picante picante picante picante más picante que un jalapeño gigante jalapeño estoy asombrado de mi desempeño de los cantantes que escucho ninguno me quita el sueño soy el dueño de los planos me robo el diseño regando pa' el sello mi chuki bello llegas a mi seño Amo bello peluche porque el solo ellos si y tiran los estrellos como un guito los atropello corrieron y ni siquiera